El mango, conocido como el manjar convenciano Comienza su etapa de producción Debido a su sabor incomparable Los consumidores esperan degustar este delicioso manjar Por ello, el proyecto Moscas de la Fruta Inicia la campaña Juntos por el mango sin mosca Hermano agricultor Recuerda que debemos intensificar el control integrado de moscas de la fruta para obtener cosechas de calidad, listas para el consumo de paladares exigentes. Recuerda que el recojo y embolsado de frutos infestados, tanto del suelo como del árbol, es la actividad más importante para controlar la proliferación de la plaga y se debe realizar de manera oportuna. Apenas caiga el fruto al suelo. Además, debes estar atento a la programación del personal del Proyecto Moscas de la Fruta, que llegará a tu parcela para aplicar el insecticida biológico con tu colaboración. Trabajando juntos, garantizaremos cosechas libres de moscas de la fruta y una campaña exitosa de Mango sin Plaga. Este es un mensaje de la Gerencia Regional de Agricultura, Proyecto Moscas de la Fruta, del Gobierno Regional del Cusco. Trabajemos con integridad.